Hola, buenos días. Buenos días a mis curlies. Buenos días a mi tribu. Ya sabéis que soy curly manga desde África, ¿vale? Hoy os pongo simplemente a hablar de cuánto me ha crecido el cabello y lo que podéis hacer para tener este súper pelo, ¿vale? Voy a dar la vuelta para que veáis que por, al de, por atrás también está igual de largo, ¿ok? Y así voy a dar la vuelta para que me podáis ver cuánto pelo tengo atrás, ¿vale? Es que no quiero estirármelo porque si me lo estiro, me llega por aquí. Ana, y así me voy a dar la vuelta, ¿vale? Entonces, eh, mi pelo, o sea, por eso que solo iba a entrar la clavícula, ahora ya pasa como dos dedos, dos dedos de la clavícula, o tres, casi tres dedos, ¿vale? Ya sabéis que me tengo que cortar las puntas igualmente. Estoy súper contenta porque estas trenzas africanas que me hice, realmente no eran, eran terzas de hilo, pero la peluquera, mi peluquera, que es una chica de Cotonou, que es jovencita, súper maja. En vez de hacérmelas con hilo fino, me las hizo con, con lana, ¿vale? De forma que todo el pelo estaba envuelto dentro de la lana, Lo que, lo que eh, el resultado es que te protege el cabello contra, por ejemplo, sobre este sol infernal que hace aquí, te protege el cabello contra el sol, contra la humedad, o sea, está muy bien, está el pelo muy bien resguardado y encima hace que te crezca el pelo, ¿vale? Y que no se parta. De forma que, bueno, al, al, al quitármelo pues noté que es verdad que mi pelo estaba como más sano también y más, y, y había crecido bastante, ¿vale? Había crecido. Que no es que realmente crezca menos cuando, cuando no está atado, lo que pasa es que, claro, estar atado tú no te das cuenta, no das bien a la longitud. Yo he tenido este pelo, este, este peinado como un mes, ¿vale? Como un mes. Y ya me lo quité porque ya me notaba que se empezaban a ya quitar ya las trenzas, no, ya se, el pelo ya se salía. Pero yo lo recomiendo muchísimo y de hecho eh, me lo voy a volver a hacer, aunque otro modelo, eh, eso. ¿Y qué más? Bueno, y a ver. Esto de, de, de, de, de atarse el cabello o, o rodearse el pelo con cinta, con lana, con hilo, esto viene desde muy antiguos, Es decir, las indias americanas ya envolvían su pelo en, en, en trozos de tela, ¿vale? En el siglo pasado las mujeres blancas también ya lo hacían antes de irse a la cama. Las africanas llevan haciendo esto miles de años, ¿vale? Si ves en, en, en pinturas en egipcias, eh, o sea, Vas a ver que también ya, ya aparecían las mujeres con el pelo envuelto en la época romana también, para que, porque el pelo así se preservaba por la noche. Por lo tanto, es algo que yo aconsejo muchísimo en, a la hora de cuidar vuestro cabello, ¿de acuerdo? Eh, no necesariamente tienes que ir a una peluquería para que te lo hagan, por ejemplo, aquí en la isla eh, las personas que tienen primas, hermanas, cuñadas, pues eh, se las hacen en casa, de, de hecho, a la, ahora es cuando la gente va a hacerse solas a la peluquería porque la gente quizás ya, muchos están fuera de sus pueblos y no tienen una persona que se las haga o no sabe y tal, en mi caso yo me fui a una peluquería porque realmente no tengo a nadie que me las haga, así que yo me fui a la peluquería que para mí es mejor porque no, no a ver, no, no metes a nadie ni un compromiso y si te hace daño lo puedes decir pero creo que me haces daño sin que haya mal rollo, entonces para mí, pues mejor. Entonces, eh, ¿qué más os puedo aconsejar? Eh, yo, lo que siempre os digo a la hora de cuidar el cepillo natural, que es cuando menos cosas utilicéis, mejor. Es decir, yo me he quedado con tres productos, que es un acondicionador y un champú, ¿vale? Y luego mi, mante mi manteca de aceite y ricino. Que para mí es palo de santo, ¿vale? Es mano de santo, es mi pan, mi mantequilla, es mi, mi, no sé, <ríe> mi arca de, arca de la alianza. <ríe> y eso es lo que utilizo para mi, mi cabello, ¿vale? Protegerlo, cuidarlo, tener paciencia, tener personalidad, tener autoestima, es super imprescindible para pasarse el pelo natural, porque hay mucha gente, si en África ya les parece raro que ibas tu pelo natural porque dicen que haces cosas feas, imagínate en occidente que no están acostumbrados por muy cool que la gente vaya ahora, pues va a ser un poco duro al principio, sobre todo cuando no lo tienes tan largo, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Ah, hay que cortarse las puntas De hecho yo me las tengo que cortar eh, eh, Antes de lavármelo Me quiero cortar las puntas Porque es muy importante para sanar el pelo ¿vale? No porque te cortes las puntas El pelo no te va a crecer eh, Igual o te va a crecer mal o, o, o te va a crecer mejor Tampoco Lo que pasa es que descargando las, las puntas malas No se queda ese pelo partido Enredado entre el cabello que está sano ¿vale? Y te va creciendo ya Te creciendo ya sano el pelo Si podéis ver mi pelo Mirad está muy sano está muy sano y esto que no llevo no llevo crema ni nada pero podéis ver la, la textura que es toda igual ves toda limpia vale y eso es lo que se pretende pues a la hora de dejarse el pelo natural dejar de tener el pelo que esté sano vale y ya está y ese es mi vídeo de 5 minutos <risa> para que veáis no sé si os he enseñado la parte de atrás pero os la voy a volver a enseñar yo creo que sí, no pues así está mi pelo. Así que animo, mucha fuerza y os quiero un montón. Este es un primer video. Ahora voy a hacer un video en el que os voy a presentar una sorpresa súper bonita. Nos vemos en un segundo. ¡Chao!